...ya están inmunes, pero se le pone un refuerzo a los cuatro años... ...y a los catorce se les pone otro refuerzo... Entonces ...eso significa que esa es una población que está creciendo... ...de manera normal con sus vacunas puestas... Muy bien. ...y de hecho si tú ves las filas, tú lo que ves muchos adultos... ...porque las madres llevan su tarjeta... ...recomendamos que las personas que se vayan a vacunar... ...que lleven su tarjeta de vacunación para verificar... ...su situación en cuanto a lo que tiene que ver con la protección... ¿Sobre el adulto entonces, le da ya? Mira, más riesgo los mayores de 60 años, ¿m? tienen más riesgo por el tiempo que tienen sin vacunar y además de eso, porque no, muchas veces no conservan un documento que, te, que diga que... Las embarazadas también, eh, pero las embarazadas tienen la suerte de que en su chequeo normal se le aplican dos dosis de DT, que es la vacuna que se está usando, que es disteria tétano. O sea que una persona que oscile entre 25 a 40 años no es necesario... Claro, depende, si tiene más de 10 años sin aplicarse una última dosis y hay que tomar en cuenta porque si se vacunó cuando en ese... Me, hace menos de 10 años porque sufrió una herida y le pusieron algún refuerzo en el hospital o en, en la unidad de atención primaria o en la policlínica, como dicen eh, ya es, ese refuerzo vale, inclusive sin, sin importar eh, que sea el, en el programa regular Mira, los puestos están dispersos por diferentes sitios en lo que son las unidades de atención primaria, lo que tienen que ver con, con lo, los hospitales en sentido general, hablando de la provincia, eh, los hospitales municipales y las policlínicas, como la gente popularmente le dicen, que son las unidades. Ahí están las unidades. Sí, exceptuando algunos consultorios que no tienen el programa, pero la mayoría lo tienen.